Un contenido exquisito. Tenemos hoy los sosobrosos, el elenco más fuerte de la TV a nivel nacional. Angel Lizardo, eh, Camil Merejo. Camila. Camila. Camila me, me, Merejo. Este es un apodo que me tiene, Camil. Camila. Camil. Mi sobrina <risa> se llama Camila. Yo digo Camila. Eh. Señores, evangélicos defienden a la pastora Rosy. Adelante, Villalona. Prisión preventiva en contra del mayor general Alan Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. La jueza dictó pena similar en contra del coronel policial Rafael Núñez de Asa, del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como a la pastora Rosy Guzmán y su hijo, el cabo de la policía Tanner Flete, supuestos testaferros de Cáceres y Núñez de Asa. En tanto, se impuso la prisión preventiva. Más bien, la prisión domiciliaria por igual periodo al mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cantante Tras la solicitud en que en ese sentido hizo el viernes el ministerio público Un día después de que este hombre cantó y dijo de todo eh, Bueno, y durante la celebración de la audiencia, decenas de miembros de la iglesia Shalom Que pastorea Rosy Guzmán, acudieron a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Con diversos carteles en defensa y apoyo de su líder religiosa Tenemos ahí el video Y ellos pues alegan que la pastora Frente al Palacio de Justicia Con cánticos y oraciones Pues alegan la inocencia De esta mujer tan Wow Mientras eh, también defienden al hijo De la señora Néstor Señores, donde llega el ser sinvergüenza eh? Y no tener criterio ¿Eh? Y, y un libro de loco que son ¿Eh? donde se le ha descubierto a esa, a, a, a ese complot esa familia de ladrones ladrones todos ¿Eh? esa saben. familia de ladrones no miren, pero que se den ver la cara y porque tapan la cara <risa> ¿Eh? no, no, no no voy no. a confundir no voy a confundir no no, a confu okay. Sofía Evangelista que, que, que, <risa> que, que espere ella eh, que la van a juzgar no es aquí, es cuando es Mira, Dios castiga más rápido al que sabe del camino que al que está oscuro. Eso es la verdad. Amén. No vengan con esa filosofía eh, religiosa. Es no vengan no me vengan a mí con eso. ¿Eh? No ¿De me vengan con eso. Que Dios da más duro el castigo a personas que conocen el camino de la verdad y no lo siguen. Realmente. Que al que está oscuro, dos ladrones, ese, ese mayor... Es un ladrón Ladrón es hiperverso Y, y ellos no ladrona sin vergüenza Ella la pastora Mira Neto, Lo más grande de todo esto Es poner la iglesia la De, de, relajo, de, de relajo, relajo. relajo De relajo De ahora en adelante no, Cuando tú vayas a hablar en nombre de Dios La gente como que te va a mirar Y te lo va a pensar dos veces Eso es lo grande A mí no me importa que ella se junte Que se ajoque en la casa, No tengo que ver con eso Es el daño que le lleva al evangelio porque así que pasa no, cuando no otra creen. religión pasa una desgracia ¿Qué lo que están viviendo y eso sinvergüenza que están frente al Palacio de Justicia nosotros trabajamos prensa sabemos, aquí sabemos un corito de, de, de unos amigos tuyos y míos que van ves? al Palacio a defender el caso ah. por 500 pesos y pica pollo hey. Hey. Hey. cuidado, hey, no que mira. no lo conocemos no, hey. no, no, no, cuidado mira, mira, mira, la persona mira, para defender esa persona para defender esos ladrones eh, hay que tener unos timbales, mira, mira, esa gente que está ahí. Protestando, protestando para sacar esos ladrones. Señores, 15 veces ponían a una gente a cobrar dinero y los pobres muriéndose, llevándose los, pies, los que se faen. ¿Cuánto por predicar? 150 mil, una misa. ¿Y cuándo tú viste una misa? 150 mil. No, ladrones, <risa> esa señora. Esa señora. que ¿Eh? a la iglesia católica le pagan. No, no, no, pero tampoco así. Búscale Guacay que está poniendo los huevos, Marco. Hay que investigar eso. Vamos a investigar eso, vamos a investigar eso. Vamos a buscar eso en Poner los huevos el papel tuyo aquí, Marco. Vamos a votarlo, vamos a votarlo. Oye, sinvergüenza, ladrona, ladrón. hijo otro sinvergüenza, ladrón. Robándose los cuartos de este país. Este país de la maravilla, pero estaba mal administrado. Estaba. Se va a arreglar pues, ¿de ya. ¿De la mujer que es la mujer? ¿Ustedes, las mujeres? ¿Ustedes? <risa> ¡Ay, que una mujer! ¿Qué ¿Y qué baby? tiene ¿Qué que ver con ella con eso? ¿Sí, por ¿Qué tiene que ver con eso? No, no, no, por tu opinión. la mujer, ustedes definen a las mujeres. La feminista, la ladrona. Claro, pero, pero yo no estoy a favor de ella, yo estoy en contra. Porque ya está dejando en mal a la iglesia como pastora. Yo no soy de esa religión, soy católica, no soy evangélica, pero para responder también la pregunta que tú tenías, que a los padres le pasan un sueldo, no le pasan un sueldo. Los padres viven de la limosna que le dan a las personas cuando van a la iglesia y Ahí ya está. lo manejan porque de ellos se construye la iglesia. Entonces, como decían, las personas al ver este show mediático de lo que ya supuestamente se paga en ese supuesto culto, ya la gente no va a creer, no va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de entonces yo estoy dando mi cuarto para una ambición que ellos tienen y no saben qué hacen con ese dinero. Exacto. Pero a favor de ella yo no estoy. No, nunca. No le dieron. Va. Vamos que en... a escuchar. Y, y que a favor. Y como el amigo que habló, que dijo que a los otros le pagan. Entonces, ellos son dueños del Drine también, como ellos. Oh, sí. Ay, sí, ¿eh? ¿eh? ay, ay. ¿eh? ay. No, Se rompieron no, los huevos que pusiste. ¿Eh? Bueno, no, no, loco, no tiene discusión, no tiene discusión No tiene discusión, no tiene discusión. Vamos a escuchar la sinvergüenza ah, sí, vamos a escuchar lo que dicen esa gente Sí, aquí hay uno de ellos oh. ¿Cuántos señores? ¿Ustedes están apoyando a quién ustedes están? ¿Es cuánto por ahora, mi señor? ¿A quién ustedes están apoyando? Pastora, Rosy, Guzmán están en el Flete como parte del Cuerpo de Cristo Por ahora no terminado ¿Pero ustedes, de qué iglesia ¿De qué iglesia Iglesia, iglesia? Cristo, iglesia evangélica que aporta al cuerpo de Cristo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes en el día de hoy? Por ahora cuánto, caballero. ¿De qué sector usted viene? Hable fuerte, por favor, hable fuerte. Nosotros venimos de la capital. ¿De dónde? De Herrera. ¿De Herrera? Sí. ¿Y quién, quién lo contactó y a qué usted viene en el día de hoy? venimos a apoyar a la pastora y a los detenidos que están los inocentes que están ahí presos, sin hacer nada ¿cuál es tu nombre? mi nombre ok, gracias joven, ¿y usted de dónde usted viene? estamos reclamando por los inocentes que están presos innecesariamente ¿y de qué sector usted viene? no somos de aquí mismo de, de estos sectores ¿de cuál sector? De aquí, de aquí mismo. Bueno, de aquí mismo de dónde? Estamos en Ciudad Nueva. O sea, de aquí de Ciudad Nueva. De la República Dominicana. Bien. Señores, eh, ¿y usted joven? ¿De qué sector? Soy cristiano, vengo en defensa de las personas que están presas injustamente ahí adentro. Hay muchas personas que están presas que no pueden pagar abogados. entiende Estamos en defensa de los que están presos injustamente. ¿Y quién lo ha contactado a ustedes y lo ha traído en el día de hoy? Aquí? Cristo, Cristo. Somos cristianos y venimos en defensa. Primero de Dios y luego de ¿Quién lo trajo? ¿La logística? ¿Quién lo trajo ustedes hoy? mismo Venimos aquí. ¿De qué sector? Somos de aquí mismo, de allá adelante. ¿De dónde? De allá adelante, Cristo Rey. ¿Ustedes pertenecen a la iglesia de la pastora José Guzmán? Somos cristianos. ¿Y de qué iglesia? De una iglesia, iglesia aquí. Claro. Vamos, ¿Cuál es la iglesia? Dísela. Perdón, Jesucristo sale y libertad. Bueno, hoy todos van para el infierno. Eso da vergüenza hasta donde no llegue Atención, pueblo? jefe de la policía. Todo preso. Todo eso sin vergüenza, ladrones, latreros que están ahí. Cogiendo no saben dónde están parados. Eh, dije que soy cristiano. Que le pagaron, todavía todavía siguen ellos de la cárcel, haciendo barbaridades. Con los cuartos del pueblo pagados. Con los cuartos del pueblo. ¿Ese piquete, piquete fue pagado? Todo, todo eso que están haciendo un piquete ahí. Pagado claro. con los cuartos del pueblo. Tienen que estar preso? desorden en la vía pública. Desorden en la vía pública, están haciendo esa gente, preso de una vez. Pagado con los cuartos del pueblo ese piquete. ¿Y qué, qué es lo que estamos pagando en, en la este país? Violando el distanciamiento. Bien. Oye, eso. Una es una payasada. Es ni una. una payasada. Hasta la cabeza me duele a mí de yo ve eso. Eh, ni, ni saben contestar. Donde llega un pueblo, no, señores, pero yo yo ellos. estoy cerca <risa> por ahí, le tiro una bomba lagrimógena por ahí cerca. Fúnjalate. <risa> es Vamos a dar una pausa y retornamos. Que hasta me quillé ya <risa>